Hola. Espero que estén bien. Vamos al grano con poner una imagen de fondo que tengamos en nuestra computadora. Como fondo en un documento Word. Vea Diseño. Marca de agua. Marcas de agua personalizadas. Selecciona Marca de agua de imagen. Antes de ver las demás opciones elige una imagen ya. Clic en aplicar para ver cómo quedaría, y si no te gusta prueba a no decolorar y a cambiar la escala, cuando esté a tu gusto la imagen de fondo acepta. Para quitarla hay que ir a Diseño de nuevo. Marca de agua. ¿Quitar marca de agua? Listo.